Hola, ¿cómo estáis? Pues, en todos los vídeos anteriores ya hemos visto cómo podemos generar circuitos eh, partiendo de, una, de un enunciado en nuestro lenguaje, en el lenguaje natural, pasando bien a la tabla de verdad, bien a la expresión algebraica, y si pasamos a la tabla de verdad, pues cómo pasar después la tabla de verdad, ya hemos visto los mecanismos que tenemos para poder sacar la expresión algebraica, o ir al mapa de Carnot, simplificar y extraer la expresión algebraica mínima, ¿vale? Y una vez que tenemos una expresión algebraica, poder sacar el circuito, eh, el circuito combinacional, el diagrama de circuito correspondiente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo ahora es un pequeño ejemplo entero desde el principio, desde nuestro lenguaje natural, un problema en lenguaje natural hasta obtener el, el circuito. ¿ok? Para ello, vamos a tomar prestado el ejemplo, el último ejemplo del vídeo anterior, el que nos indicaba que creásemos un circuito en el que tenemos como entrada números de 4 bits y que la salida valiese 1, tenemos una salida que valdrá 1, cuando el valor de esos 4 bits coincide, cuando esos cuatro bits representan un complemento a 2 o cuando representa, vienen representando un número en signo magnitud. Si la representación en signo magnitud y complemento a 2 coinciden, los valores son los mismos, por tanto, la salida debería valer. ¿okay? Tomando de nuevo prestado el, el ejemplo del, del caso anterior, ya vimos que pues, tendríamos una entrada de 4 bits, x3, x2, x1, x0, porque nos dicen que tenemos números de 4 bits, y nuestra salida, nuestra función de salida, la función x3, x2, x1, x0, es una función de 1 bit. Aquí tendríamos 4 bits de entrada y tendríamos 1 bit de salida. Y la tabla de verdad la retomamos también del del vídeo anterior acordaros que era esto habíamos generado los valores estas dos tablas estas dos columnas para que nos fuera más fácil ver en qué casos coincidía y vimos que para todos los casos positivos como era de esperar el valor en complemento a 2 y en signo magnitud coincidía y para el caso de los valores negativos los que empezaban por 1 solo coincidía en el caso de menos 4 en el 1100. Por tanto, nuestra, eh, tabla, nuestra tabla de verdad vale 1 en esta posición y en estas 8 posiciones de aquí. ¿Vale? Entonces, como decíamos, esa es la tabla de verdad del circuito que queremos implementar. El siguiente paso sería sacar la función mínima del circuito. Lo vamos a hacer. ...a través de la, del mapa de Carnot. Así que sería un mapa de Carnot de cuatro variables. Colocaríamos las variables como lo hacemos nosotros de forma siempre igual. Serían x3, x2, en este, siguiendo este orden x3, x2, x1, x0. x3, x2, x1, x0. Y los valores de cada fila de columnas, pues los de siempre. 0, 0, 0, 1, 1, acordaros, ese salto, y 1, 0. 0, 0, 0 1, 1, 1, el salto que comentábamos, y 1, 0. De esa forma podemos ir... con. Colocando, como os decíamos, si consideramos que esto es la posición 0, 1, 2, 3, pues hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Saltando entre estas dos filas y saltando siempre entre estas dos columnas. De esta forma nos quedarían los 8 de arriba, las 8 casillas de arriba como un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y todas las de abajo, las 8 casillas de abajo, serían 0, menos esta combinación de aquí. Entonces, esa combinación es la 1, 1, 0, 0, que es este 1 de aquí. El resto son casillas que valdrían 0. ¿Cómo hacemos los grupos? Parece claro que tendríamos que hacer aquí un grupo de 8 unos y este 1 no lo podemos coger de forma independiente porque hay una forma de hacer un grupo más grande, que es usando unos de aquí. Podemos repetir, por ejemplo, este uno que esté tanto en este grupo como en un nuevo grupo con este 1 que nos queda solo. Así que cogeríamos el segundo grupo, este de aquí. No podemos hacerlo más grande porque un grupo de 3 no está permitido, por aquí no tenemos unos que coger, ni por aquí, ni por aquí. Así que nos quedarían estos dos unos. De aquí, de, de este grupo de unos, nos quedaría... El término producto, acordaros que tenemos cuatro variables, un grupo de 8, 2 elevado a 3, nos eliminará tres variables, por tanto, solo nos quedará una variable. ¿Cuál es la variable que no cambia dentro de este grupo? X2 cambia porque vale 0 y 1, X1 cambia porque tiene casos de que vale 0 y otros que vale 1, y X0 también cambia con valores de 0 y 1. La única variable para la cual... Todos estos unos, siempre vale el mismo valor, es la x3 y es con valor 0. Por tanto, este primer término producto será x3 negado más el segundo término producto que será el que corresponde a este grupo de 2. En un grupo de 2, 2 eh, elevado a 1, eliminamos una variable. Como teníamos una función de cuatro variables, este término producto nos quedará de tres variables. Fijaros las que no cambian. No cambia x2, que vale siempre 1, ni x1 con valor 1, ni x0, perdón, ni x1 con valor 0, ni x0 con valor 0. La que cambia, la que se elimina, la que se simplifica, es x3. Por tanto, me quedará que el segundo término es x2, x1, x0, x2 con 1 sin negar, x1 negado porque vale 0, y x0 negado porque vale 0. Por tanto, esta función ya es la función mínima en suma de productos. Si hubiésemos querido hacer la función mínima en producto de sumas, tendríamos que haber agrupado Ceros. ¿Cómo nos hubiese quedado la agrupación de ceros? Hubiésemos tenido estos cuatro ceros por aquí, estos cuatro ceros por aquí, y este cero que me queda, estos cuatro ceros por aquí. ¿Qué expresión me hubiese quedado? Todos los términos suman, en este caso son términos sumas porque, porque agrupamos ceros, serían de dos variables, porque los grupos son de tamaño 4, 2 elevado a 2 es 4, ¿vale? Por tanto quitamos dos variables. ¿Qué variables serían las que me quedarían? Para este primer grupo, para este de aquí, las variables que no cambian son x3 y x2, pues me quedaría x3 más x2, x3 con valor 1, aquí es al revés que en el caso anterior, por tanto, la x3 negada y la x2 con valor 0 sin negar. Para este grupo de aquí, las variables que no cambian son x3, fijaros, y por aquí la que no cambia es x0, pues quedaría x3 más x0. X3 no cambia con valor 1, negado. X0 no, va, no cambia con valor 1, negado. Y ya por último, el último grupo que nos quedaría sería este de aquí. En este grupo tendríamos que las variables que no cambian son X3 con valor 1 y X1 con valor 1. Pues... X3 negado más X1 negado. Y esta sería la función mínima en producto de sumas. Como veis, en este caso, la función que requerirá un menor número de uso de puertas es la función expresada en suma de productos, ya que solo requerirá una puerta AM para este término producto y una puerta OR que las une que une esta X3 con la salida de esta puerta AND. Sin embargo, en el caso del producto de sumas, tendríamos una puerta AND que une los resultados de otras tres puertas OR. Por tanto, aquí requeriríamos un mayor número de puertas. Así que escogemos este caso para implementar, ya que ahorraremos puertas. ¿Cómo lo implementaríamos? ¿Cómo sacaríamos el diagrama de circuitos? Pues hagámoslo eh, usando esa forma elegante de poner las variables, todas ellas aquí. A la izquierda, en la parte izquierda superior, con todas las líneas, más las líneas de las negaciones. Aquí tenemos esto negado, esto negado, esto negado y esto negado. Negado, ¿Vale? El primer término sería una operación AND, una puerta AND, en el que tendríamos que conectar X2, X1 negado, X0 negado. X2, X1 negado, X0 negado. Y todo esto conectado con una puerta OR, aquí ya tendríamos la función Y. Griega, pues conectado con una puerta OR con el valor de x3 negado x3 negado ¿Vale? de esta forma ya nos quedaría ya tendríamos la implementación de nuestra función en suma de productos y de esta forma ya habríamos acabado pues, el ejemplo que completo de cómo llevar a cabo la síntesis o la creación de un circuito combinacional. En el próximo vídeo lo que veremos es el caso contrario, el análisis. Tenemos un circuito y queremos saber la función que implementa, sacando pues, su expresión, su tabla de verdad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.